Edición de videos con PowerPoint. Buscamos el programa en nuestra compu. Cuando se abre el programa podemos elegir o una plantilla en blanco o elegir alguno de los diseños que nos ofrece el programa. Elegimos uno de los diseños con el color que nos gusta y ponemos crear. Aparece la primera diapositiva donde podemos escribir el título y el subtítulo de nuestro video en los diferentes cuadros de texto. Podemos cambiar el formato de esa letra, el tipo de letra, el tamaño, lo que necesitemos. Ahí podemos cambiar también el formato y tocando los botones de más o de menos podemos agrandar o achicar la letra. Podemos en esta primera diapositiva también insertar imágenes. Todo lo que vamos a insertar o poner en nuestra diapositiva está en el menú insertar. Así que de ahí vamos a elegir imágenes, vamos a buscar una imagen en nuestra computadora, conviene tener una carpeta con todas las imágenes ya descargadas, elegimos la imagen, la achicamos en este caso y la ubicamos donde corresponde. ya tendríamos armada nuestra primera diapositiva, vamos a ir a haciendo clic donde dice nueva diapositiva para insertar las siguientes. En diseño podemos cambiarle el diseño que nosotros necesitamos, puede ser en blanco o que tenga su, un, un título nada más. En este caso elegimos con un título, ponemos materiales y vamos a ir insertando las diferentes imágenes de los materiales que necesitamos para armar estos animales. Buscamos las imágenes y las vamos insertando. Insertar imagen, siempre de la misma manera. Notamos que estas imágenes tienen un fondo blanco, que sería interesante poder ponerlo en transparente. Cuando hacemos clic sobre la imagen se habilita la barra de formato de imagen. Uno de los prim el primer botón dice quitar fondo, si hacemos clic ahí se va a pintar de rosa, seleccionamos toda la imagen, tocamos el tilde verde y vemos que se, se va al fondo y se hace transparente. Si no se ve toda la imagen siempre es conveniente ¿sí? redimensionar para que se vea toda la imagen completa y luego tocar el tilde verde. ahí ya tendríamos todas nuestras imágenes con fondo transparente. A cada una de estas imágenes podemos ponerle una animación para que ingresen en nuestra diapositiva de forma más eh, armónica. Podemos tener animaciones de entrada... ¿Sí? Animaciones de énfasis, animaciones de salida. Vamos cliqueando sobre cada una de las imágenes y vamos poniéndole una animación. Puede ser la misma, pueden ser diferentes tipos de animaciones. Según la necesidad o según lo que queramos mostrar. Vamos a ver que cada una de las animaciones se coloca con el 1, 2, 3, 4 de las distintas animaciones. ¿sí? Esto quiere decir que cuando uno este, hace clic, porque ahí decía haciendo clic, van a ir apareciendo los diferentes objetos. Pero como vamos a crear un video, necesitamos que estas animaciones se hagan automáticamente, ¿sí? que no tengamos que hacer clic para, para que aparezcan en pantalla. Entonces... Vamos a ir seleccionando cada una de las imágenes y vamos a poner después de la anterior. Así que a medida que van a ir apareciendo, va a ir apareciendo la animación automáticamente. La vemos. Podemos poner también que tengan un retraso de algunos segundos para que no pasen tan rápido ahí ponemos la duración, el retraso a cada una podemos también insertar cuadros de texto con los nombres en este caso de los diferentes materiales lo mismo, vamos a insertar cuadro de texto, ahí podemos escribir. A esos cuadros de texto también le podemos dar animaciones, igual que hicimos con las imágenes. Vamos a animación, elegimos una animación, en este caso de entrada. Ponemos también con la anterior, o sea que aparezca en el mismo momento que la primera imagen. Lo que tenemos que hacer es reordenarlas, ¿sí? Vamos a ir al panel de animación y podemos ubicarla, por ejemplo, en el segundo lugar que es para que aparezca junto con el tubo de cartón. Vamos a agregar una tercera diapositiva a nuestro video. Volvemos al inicio, ponemos nueva diapositiva, volvemos a elegir la que tiene título porque vamos a agregar ahora un video que teníamos grabado previamente con el paso a paso. También en la pestaña insertar vamos a buscar en este caso video de mi PC porque es donde lo tengo guardado inserto el video ¿Sí? si es muy grande lo voy a achicar fíjense que también se abre una pestaña del formato para dar un formato a mi video en este caso le puedo poner un borde puedo cambiarlo como lo estoy viendo ya sé. pero no va a pasar automáticamente, fíjense también que cuando yo hago clic sobre el video también hay una pestañita que se llama reproducción al lado de formato, donde voy a poder elegir que ese video se reproduzca, no al hacer clic, sino automáticamente. Quiere decir que cuando pase a esa diapositiva se va a accionar el video, Entre diapositiva y diapositiva también podemos agregar transiciones. Vamos a la pestaña transiciones y ahí tenemos varias para elegir. Seleccionamos la que más nos gusta o es acorde con el video. Y también le podemos elegir cuánto tiempo va a durar cada diapositiva antes de que se realice la transición. Y la aplicamos a todas las diapositivas. Ahí vemos cómo va quedando. Volvemos a editar. Siempre conviene nuestras presentaciones guardarlas. Vamos a ir a archivo. Vamos donde dice guardar como. Elegimos el la carpeta donde la vamos a guardar le ponemos un nombre y lo guardamos de esa manera podemos continuar editándolo cuando finalizamos ya nuestro vídeo volvemos al menú archivo vamos a buscar exportar vamos donde dice crear video La calidad, podemos elegir la segunda que dice para internet, para que no sea tan pesado nuestro video. Que sea fácil de enviarlo. Y tocamos el botón crear video. Podemos elegir también ahí la duración entre diapositiva y diapositiva. Y cliqueamos en crear video. Elegimos la carpeta donde vamos a exportar ese video. Podemos exportarlo como mp4 o wmb. La más común es mp4. Y va a tardar unos minutitos en hasta que termina de exportar ese video. En la barra de abajo nos va mostrando de, eh, a medida que va exportando el video. Cuando finaliza... Nos queda guardado en la carpeta que elegimos el video mp4.